contacto diario sino también a RD. Así que saludos hermano Ariel, cuéntanos cómo va todo, Mucha, cómo le fue en estas vacaciones. No, muchas gracias Víctor, todo bien, gracias a Dios, una vacaciones bien merecidas, bien merecida. Eh, tú sabes que cada año uno se tiene que dar sus propias vacaciones y este fue el tiempo eh, para disfrutar en familias, las familias que uno tiene en el exterior y así mantenerse. Como diría un sabes, amigo comunista, la familia de aquí y la familia y la de allá. De allá. Con la de allá que hay que estar el frío porque los de allá es la que mandan la. Correcto, sabes, sí, la, sí, El soporte, el, el, como el soporte que... económico. soporte <risas> económico siempre se mantiene frío. Sí. Eh, y entrando rápido en deporte, ayer, Jemí Mercedes, ayer. Eh, amigo no, de Sergio Romero. Amigo de Sergio, no estuvo <risas> en el roster. Ayer llegó tarde. Quiera Dios que esto no le caiga a Jeremy Mercedes eh, eh, para estar calentándose otra vez. Ya que está quemando la liga, está en grandes ligas dando palos Es Ahora mismo uno de los peloteros más calientes que tiene las grandes ligas Pero vamos a esperar porque parece que la rusa ayer no cogió esa de que me quedé dormido Que no pude coger el bus Mira, y eso oh. es parte de, de un show mediático de, de Yermín Mercedes Recuerda que él no es Manny Ramírez no, Que Manny Ramírez no, hace no. su rabieta Y al día siguiente echaba tres para la calle No, no, que calle. si hubiese sido otro dirigente No te digo que hubiese pasado Pero no. las rusas eh, Lo pueden criticar y todas esas cosas Que al tipo le gusta el alcohol Y eh, todas las cosas del mundo Pero el tipo en su eh, eh, Es bien respetado en su trabajo y ayer le dije, usted llegó tarde, quédese porque tranquilo ese, ahí. Además eh, por el show, Jermín, se está montando el show, él con sus propias con, condiciones, entonces, ¿cuál es la necesidad de tú debi, Debiera estar temprano en el play, porque es que el tipo de ahora mismo, el, el jugador de grandes ligas, él no está aquí, no sin, sin menospreciar la liga dominicana, pero él no está en la liga dominicana, él está en esta oportunidad que le ha dado grandes ligas, de estar allá arriba, tiene que aprovechar y, él tiene que aprovechar y mantener su firme, con perfil, de un tipo que se va a quedar Estable en Grandes Ligas Que no sea una fiebre de Grandes Ligas Porque si continúa con esa película Y esos shows oiga Usted no usted no está en un roster porque usted llegó tarde ¿Cómo, cómo usted va a llegar tarde A, a, a su trabajo Donde está empezando y donde le están dando una no, oportunidad La disciplina eso es En, en, en Grandes Ligas en Grandes, ya ese nivel Eso es, Exacto. usted tiene que cuidarse Porque si no, eh, puede tener todas las condiciones Mira Víctor, hoy continúa El torneo de la hermana Mirabal con el torneo de baloncesto superior de Hermana Mirabal, que ha sido todo un éxito ya esta semana, es ya la semana que termina la serie regular, termina el miércoles eh, dos partidos que estarán llevándose a cabo hoy a partir de las 6 de la tarde en esta cancha Hermana Mirabal, que todos los días ha sido un lleno, todos los días ha sido a casa llena, un nivel excelente, que ha mostrado el público, también los jugadores, ha mostrado para que este evento ahora mismo sea el soporte del baloncesto aquí en San Francisco de Macorís porque se ha estado jugando. Esta es la tabla de posición, el equipo lo los cariñosos con 5 y 1, Hermana Mirabal, 4 y 2, Madeja tiene 3 y 2, Rivera del Jaya 1 y 4 y 27 de febrero con 1 y 5. Hoy continúa ya, hoy se define más o menos ya quién estará en la clasificación y el próximo, el próximo miércoles se estará ya llevando a cabo lo que será ya, quiénes son los tres clasificados para... ¿Cuál de esos equipos dirige eh, Eduard? No, Eduard juega del, del, del Club Hermana Mirabal. Y así como usted lo menciona, Eduard es la figura principal como jugador de ese torneo. Es el tipo que ahora mismo está encetando. Yo no estaba aquí, los reportes me llegaban. Y, y el tipo está insertando más de 20 puntos por juego, eh, ahora es su cancha. y fue que él nació, eh, no, Oye, no le vamos a... Edward, gracias por ese spot tan eh, bonito que colocaste. No, el tipo, el tipo está matando, Víctor. No. Edward, Edward, ¿Sí? Edward está duro. Sí, sí. Eh, felicitar a Angel Paulino, Pavín, que es parte de los organizadores de esto, el mismo Edward, que es su comunidad y es su club, hermana Mirabal, y se han mantenido o sea, Este ahí. es el torneo, el, ya el popular torneo Que se celebra aquí en, en, en Madeja No, no, no, es un torneo <ríe> interno De ellos, del equipo de Hermana Mirabal, que hizo uno de U16, hizo, hizo un, del equipo de Hermana Mirabal o del el club de Hermana el club, el, el club Hermana Mirabal aquí en, la, en la parte, la parte el, alta sí. Pero este es el equipo donde ya su torneo del superior del club Hermana Mirabal okay. ¿sabes? Okay. Eh, También ya Para este sábado, inicia Lo que será el torneo de veteranos donde será dedicado a esa leyenda, a ese inmortal del deporte y más del baloncesto Martín Lajara, que ahora mismo es cronista deportivo en la ciudad de Santiago. Y Martín fue un atleta que en el baloncesto Franco Macorizano, también en el baloncesto de Santiago, con mucho nivel. Martín Lajara se vio con el club Máximo Gómez, participó también con el club Juan Pablo Duarte. En un momento Martín Lajara, que ha sido una eminencia en el baloncesto, se ha escuchado pocas cosas En todo el sentido de la palabra, la palabra de... Ariel, Martín en Dentro de la cancha, fuera de la cancha Un comportamiento ejemplar Un atleta consagrado y a